A continuación compartiremos una estrategia para la enseñanza de la multiplicación usando una tablita. ¿Cómo vamos a usar esta tablita? Primeramente sabemos que hay líneas horizontales y líneas verticales. Entonces cuando decimos una multiplicación 5 vamos a contar primero a las horizontales. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al llegar a 5 colocamos el ulito hasta donde llegamos con la 5. Ahora Voy a trabajar con la tabla del 5, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 4, por 6, entonces en este caso vamos a multiplicarla por 3. Por 3, entonces vamos a contar 3 a las verticales. 1, 2, 3, y colocamos el ulito. Se coloca el hule hasta donde llegan las 3 de la vertical Luego lo que queda encerrado es el total, entonces decimos, 1, 2, 3, 4, 5, por 3, entonces decimos, 5, 10, 15. Este es el total, lo que queda encerrado ya me entienden o podemos hacerla así también con otra tabla, puede ser la del 8 entonces como es la tabla del 8 contamos a las horizontales 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colocamos el hulito hasta donde llegamos con el 8 ah, entonces vamos a traer con la tabla del 8, ahora por cuánto lo vamos a multiplicar en este caso puede ser por 4 sí. ah, o por 5, vamos a multiplicarla por 5, entonces contamos 5 en línea vertical, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para que no nos confundamos, colocamos el ulito hasta donde llegamos. Y luego lo que queda encerrado es mi total de 8 por 5. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Podemos hacerlo a través de la suma de la respuesta. 8, 16, 24, 32, 40. Lo que dice que 8 por 5 da 40.